Ayer estaba teniendo una crisis existencial, para variar, cuestionando mi vocación artística y cómo se supone que debería calificarme frente al mundo. Y Rocket me dijo, bueno, eres alguien que hace ensayos. Y yo, ensayista. Y él, sí, se te da bien. Y yo, ah, bueno, he hecho un total de tres ensayos artísticos en mi carrera en total. O sea, ¿cómo? ¿Cómo tienes esa percepción de mí? Pero es que o sea, las personas somos caricaturas de lo que queremos hacer y nunca llegamos a hacer. O sea, me dedico a hablar todo el rato como si fuera un académico que lo cuestiona todo con argumentos inquebrantables. O sea, es que hago, hago frases muy largas. ¿Por qué? ¿Por qué hago frases tan largas? ¿Por qué eres así? S -s Soy una caricatura de mí mismo. Y claro, lo que pasa es que la gente que me aguanta todos los días tiene esa percepción de mí. Un ensayista que hace cosas importantes... Ha pasado mucho tiempo desde los análisis de Heathers, dos años y medio concretamente, así que la gente que llegó aquí viendo esto. Dios cosa se está poniendo muy candente ahora tienen que verme en calzoncillos porque sé que este vídeo no va a tener más de 500 visitas y no vale la pena vestirse en dos años y medio se pasan por muchas cosas sabes una depresión por ejemplo por eso cada vez que vuelvo cada cinco meses es como que voy cuesta abajo bien suficiente sufrimiento por hoy eh, vamos a ver si llego al listón aunque se me atribuye me llaman ensayista <risa> seré ensayista pienso responder una pregunta que ha estado un siglo entero sin ¿Qué arte es mejor? ¿El realismo o la vanguardia? Vale. Eh. Pongámonos en, en modo académico. Pongámonos en situación. Para establecer conceptos básicos, hay un conjunto de corrientes artísticas que quieren plasmar la realidad tal y como se ve, e incluso más real que ella, representando algo tangible. Son el clasicismo, neoclasicismo, realismo, hiperrealismo, etc. Aunque cuando se comparan con las vanguardias, siempre se suele hablar de los clásicos renacentistas, o sea, como Da Vinci, Miguel Ángel, o sea, los grandes maestros, you no. Know, los la creme de la creme, los, los gays, todos los gays, eran todos gays, es que, ¿sabes? Gays, gays. Leave Los nuevos no eran gays, los nuevos no eran lo suficientemente buenos O sea, tienes que, tienes que ser tío, ¿De ¿qué, qué, qué estaba hablando? Y al contrario tenemos las vanguardias Son otro grupo de corrientes que surgieron en el mismo marco cronológico Principios del siglo XX Antes de la Segunda Guerra Mundial, que se cargó todo el arte Son el faubismo, expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo Pero hasta, o sea, para entendernos O sea, son los que hicieron cosas locas Estos, estos no eran gays, ¿sabes? O sea, hicieron cosas locas pero no... no. O sea, después vinieron los gays y hicieron cosas importantes otra vez sabes o sea David Hockney Freud y Bacon y cosas mira qué bonito o sea, todo precioso vamos o sea, mientras tanto los, los rusos que no eran gays pues a mí eso sea, no me o sea Bacon por ejemplo era tan gay que una vez entró un ladrón a su casa y se lió con él y entonces se hicieron pareja. O sea, entonces, claro, con ese mindset, pues claro que triunfas. Desde Picasso y Dalí hasta Mondrian, los cuadros de los rusos, o sea, cuadro blanco sobre fondo blanco, estas, estas movidas, el urinario de Duchamp, etc. O sea, los clásicos y la vanguardia se podrían considerar extremos. Ya, o sea, en estética y temática. Hace cinco meses subí un vídeo hablando de por qué Matisse pintaba fatal, qué creemos que es arte y que no. Empleé más tiempo en justificar mis argumentos para no sonar absolutista, pero es que al final la gente a la que le gusta Matís da igual los argumentos que de eso cómo los justifiques, o sea, se van a sentir atacados igual desde el momento en el que digo que Matís no me gusta, así que he llegado a la conclusión de que para regresar de las cenizas en esta nueva edición de hablar mal de cosas, pues ya me importa todo, menos de lo que me importaba antes Empecé la universidad la semana pasada y en la facultad te ves expuesto a muchos más profesores diferentes y polarizados que en la educación obligatoria o oh, el bachillerato. bachillerato Sin embargo, en mi caso se nota más como difieren las opiniones, porque adivin qué carrera ha empezado. Bellas cosas. Y si soy sincero, o sea, solo lo hago por el título y porque no tengo otra opción de estudio que no me vaya a hacer miserable a largo plazo. O sea, no porque no sea aplicado, que es como el, el, el prejuicio de bellas artes, sino porque es que fui el primero de mi promoción, la nota más alta entre 130 alumnos, y mañana tengo una clase de informática en la que me van a enseñar cómo se copia y pega en el Photoshop. Y si crees que estoy presumiendo mientras digo esto, estás, estás muy equivocado. Tengo, te, te, tengo una crisis existencial muy dura encima, por si no se nota. Al menos voy a hacer figurillas de arcilla, O sea, nos hicieron cargar como 13 kilos de barro. Estoy, estoy más feliz por eso que, que por cualquier otra cosa en realidad. <coughs> El punto es que cuando tomas un camino educativo artístico, cada profesor que te toca tiene una perspectiva artística diferente de los demás. Y cada profe intenta llevarte por su camino, su verdad absoluta. Y todos tiran tan duro de las cuerdas que la mayor parte de la gente termina con una mezcla de opiniones contradictorias desordenadas a la hora de expresar sus opiniones con respecto al arte una vez terminan la carrera. ¿No me gusta la gente que aclama tener una verdad absoluta? ¿Una opinión inquebrantable? Creo, creo que radica de que no me gusta la gente que da las cosas por hecho. Si no cuestionas tu opinión, si no tienes ese hábito de chequear tus reacciones mentales y escuchar a los demás, puedo afirmar casi con total convicción de que estás desactualizado. ¿Por qué los académicos tienen la necesidad de plasmar su verdad absoluta de qué es el arte? ¿Qué es una genialidad? Es que esto es algo que pasa en todos los campos del conocimiento, pero en el arte es, es más duro, obviamente, porque es más subjetivo. En las psicología, por ejemplo, la gente debatiéndose si lo que nos define es cómo nos criamos o cómo nacemos, o sea, nature versus nurture en la biología, cuando empieza la vida o cosas como, hay gente que considera que el dolor o la percepción de las temperaturas son un sexto o un séptimo sentido En la sociología, si los individuos dan forma a la sociedad o si la sociedad a los individuos, en las matemáticas, pues si usas P o y si usas tau? pero en el arte nadie se pone de acuerdo es horrible, supongo que eso es lo que las hace las artes, ¿no? Bueno, excepto la, la filosofía gana las artes en eso, en la filosofía nadie tiene verdades absolutas, porque es su trabajo realmente hacer las preguntas correctas. Si tienes toda tu vida descifrada, vas mal como filósofo. Pero, o sea, si tú tienes toda tu vida, tú dame una llamadita, eh. o sea, si tienes a <risa> si me echas un cable. ¿Por qué tanta verdad absoluta? Esto es un juego de ego. Punto. ¿En qué equipo estás? ¿Barça o Madrid? ¿Colacao o Nesquik? ¿Capitán América o Iron Man? Y yo te respondo. El fútbol es un monopolio capitalista en el que unos pocos controlan el país. Da igual lo que compras porque ambos son ultraprocesados y da igual el código moral de los vengadores porque el gobierno que vayan a tener detrás siempre va a tener una agenda política. Entonces, cuando llegan estos profesores académicos expertos y ponen sobre la mesa la cuestión vanguardia o clasicismo, y yo digo... Bruh". Unos dicen, hey, el arte es muy grande, y otros, hey, el arte es muy pequeño. Y yo digo, hey, ¿consumido un poco de arte actual? Se han quedado demasiado atrás en la percepción del presente del arte y, y terminan como un disco rayado. O sea, es que la vanguardia está muerta. No, el clasicismo está muerto. No, la vanguardia... No, no hay nada muerto ahora mismo. No hay absolutamente nada muerto ahora mismo. Y todo está muerto a la vez porque vivimos en una era de la solumbre. en la que hay una conglomeración de estilos artísticos ocurriendo a la vez. Y al mismo tiempo todo va tan rápido que pasa de moda en un chas. Ahora mismo, en el mundo, a día de hoy, hay gente haciendo vanguardia. Gente haciendo realismo, impresionismo, art deco, barroco, neoplasticismo holandés, arte pop. Al mismo tiempo en el que Joko no grita, Crespo utiliza recursos narrativos para hacer divulgación, Yo estoy hablando, CGP Grey investiga sobre gente muerta y BDG monta en bici. Hay demasiadas cosas vivas, hay demasiados equipos. Y no es algo malo, pero cuando la generación Z llega a estudiar Bellas Artes o Historia del Arte, y estos académicos dicen, te voy a enseñar mi verdad absoluta. Y es, es, es una situación un poco incómoda, eh, porque tú sabes que no están viviendo en el presente. Es como decir, sí, mira, me encantan los lacasitos, pero lacasito azul es el único que se puede considerar lacasito, porque los demás son copias baratas. Entonces tú te preguntarás, bicho, ¿por qué dedicaste un vídeo entero a hablar mal de Matisse y de La Vanguardia? Oh, eso es porque no me he puesto a hablar mal de lo demás. Se me da muy bien quejarme. La semana pasada, uno de los profesores dio un monólogo de cuatro horas en el que no interactuó con nadie. No dejó espacio para preguntas o debate y, llegado a cierto punto, dijo Si queréis hacer realismo, vais por mal camino. Pues ese no es el arte absoluto. No vayáis hacia el realismo. Y yo como... <risa> bro... Haré realismo, si me da la gana. En realidad me da igual el realismo, pero es como, si no te gustan las peras porque un día te comiste una pera que estaba mala, o porque alguien se empeñó en hacerte tragar peras en contra de tu voluntad, no aplica sentido a que vayas diciendo a catadores de frutas jóvenes, no comas peras. ¿Entiendes la analogía? A lo mejor es un poco compleja. El arte es nada más y nada menos el valor que le damos. Cuando fui al Louvre de excursión en cuarto de la ESO, había una aglomeración de más de 100 personas queriendo ver la Mona Lisa. Y a un pasillo de distancia no había nadie viendo la libertad guiando al pueblo. que a mí parecer es un cuadro mucho más bonito e importante históricamente? Pues depende del valor. El valor no es absoluto. El valor es relativo. Hay gente a la que pegar un plátano con cinta adhesiva a una pared le parece provocador. Tiene valor para esas personas. Hay gente que viendo Inside se quedó sopa y opinan que es una chorrada. No tengo derecho a ir a decirles es que no lo entiendes. Es que solo si eres lo suficientemente sensible lo puedes entender. Para ellos no tiene Valor. Punto. Para mí tiene valor. Porque lo vi dos días antes de la actividad, cuando debería haber estado estudiando fundamentos del arte y me dio duro, me volví a sentar en la silla y me puse a memorizar la trayectoria de Rozco y te da un momento de crisis existencial de por qué estoy memorizando a este. Si, si no es lo que quiero hacer, Bo Vernon tiene valor para mí y Rozco no lo tiene. Lo cual no quiere decir que no entiendas el contexto del valor. Yo sé que Rozco tiene un valor, aunque no lo tenga para mí. Un valor histórico, sentimental o lo que sea, pero tendría tendría que estar ciego para no verlo teniendo en cuenta la de miles de millones que mueve su arte, ya sea por inversiones, blanqueo, coleccionismo o gusto propio. Tiene un valor. La cuestión es que estos académicos no reconocen el valor de lo que a ellos no les conviene, porque si reconocen el valor de los videojuegos, si reconocen el valor del contenido creado en internet, etcétera, etcétera, estarían devaluando lo que ellos ponen en un pedestal. ¿Por qué? Si yo no devalúo a Billie Eilish o a Phineas cuando reconozco que Mondrian tiene valor. Es sencillo, el mundo del arte academicista es muy pequeño. A propósito es un símbolo de estatus, de superioridad, de inteligencia. Yo entiendo de arte. Yo compro arte. Soy un intelectual. ¿Y por qué da esa vibra? ¿Por qué transmite esa percepción? Pues porque es inaccesible. No todos pueden viajar por Europa para ver el arte en madera y lienzo. Este profesor, hablando en su monólogo la semana pasada, decía... No te quedes con la imagen. Ver una foto no es nada comparado con la realidad. Si no lo has visto en persona, no sabes el sentimiento que tiene dentro el cuadro. Pero yo creo... Que eso es una reacción para proteger el privilegio de los pocos, que se pueden permitir el decir yo es que lo vi en persona. Obviamente la cosa cambia. Obviamente no es lo mismo ver la capilla sixtina en persona que en una foto. Pero eso no hace que deje de estremecerme cuando veo cuadros de Friedrich en Google o un artista actual que vea por Instagram. La pantalla no devalúa la obra, solo la hace accesible. Yo he dicho, no me gusta Picasso. Y me han dicho, es que no lo has visto en persona. Y yo he dicho, eso sí lo he visto en persona. Y puedo revelar, te cuento el maravilloso secreto si un cuadro no te llama la atención desde foto probablemente no cambie la cosa en persona viendo a picasso en persona yo sigo pensando si estos cuadros los hubiera hecho una mujer negra hoy en día no estarían colgados de un museo por lo tanto el valor no es del cuadro es de quien lo hizo y será coincidencia de que todos estos cuadros vanguardistas estén hechos por hombres blancos cis hetero, que resulta que después eran así como medio misógenos y fascistas. La mayor parte de estos genios copiaron sus ideas de minorías que no tenían el estatus social como para que su arte saliera a la luz públicamente. Y podría ahondar en el tema, pero solo voy a citar a mi caso. Los grandes artistas copian... Los genios roban. Hombre, no, no sé, ya, hombre, claro, sí, y de, o sea, y de paso también maltratan, o sea, no sé, Picasso, tú tienes más experiencia que yo en eso, Picasso. Yo no he visto un cuadro de rozco con persona, no sé si sus exactas veladuras. Una veladura es cuando das varias capas de una pintura translúcida, o sea, muchas, muchas capas, para dar profundidad o hacer claro oscuro, contraste entre luces y sombras muy difuminadas. No sé si las veladuras de rozco me van a hacer llorar del sentimiento religioso que me van a hacer sentir, o sea, lo dudo. Ojalá, ojalá. Ojalá que a ti te produzca la felicidad ver esos cuadros. Ojalá te produzca la felicidad que a mí me da escuchar a Josier. Pero me cuesta respetar que la gente defienda la inaccesibilidad para sentirse superiores. Que no apoyen ni reconozcan el valor de obras más extendidas solo porque alcancen a todo el mundo. Y ese prejuicio se filtra a la sociedad no privilegiada. Y la gente que no es casposa ni quiere proteger su capital privado pasa a tener prejuicios contra lo que es popular. El rechazo a lo mainstream. Es que este cantante es horrible porque lo escuchan todos, ¿sabes? O esta serie es muy basic porque la están viendo todos. Y tengo que compensar mi baja autoestima con sentirme especial y por extensión a la media. Y querida persona que piensa estas cosas sobre el arte actual, puedes ser crítico de algo y disfrutarlo al mismo tiempo. No son excluyentes. Este verano me he visto todas las pelis de Marvel. Todas. No me había visto una peli de superhéroes en mi vida. No pensé que fuera a hacerlo nunca. Y spoiler alert, resulta que me encantan. Eso no quiere decir que no sea crítico con el monopolio que tiene Disney montado o que no sea crítico con el enfoque político que le meten, lo ambiguas que son a la hora de defender ciertos temas sociales. Mira, representación de la mujer, ¿tenemos aquí cinco heroínas? Todos los intereses románticos del protagonista blanco cisetero de 40 años que tiene su propia película. Es pues que claro, tenemos que ir avanzando poco a poco porque es que nuestra audiencia es de miles de millones y no todos pueden estar de acuerdo a la vez, pero, pero queremos que miren las pelis igual, así que no nos vamos a arriesgar defendiendo nada. O sea, mira el culo de América. ¿sabes? O sea, vale la pena tragarse todo el the other bullshit. <risa> puedes ser crítico a Justin Bieber y escuchar Justin Bieber o no, puedes no escucharlo pero no quiere decir que no sea arte porque nadie decide lo que es arte o lo que no a mi parecer el arte es una percepción flexible, es, es, algo, es algo relacionado con lo que sientes, lo que para ti es arte, no es una institución, ni un movimiento ni de si esto forma parte de una estética, de repente esto es arte no, o sea, está más cercano a lo que es un sentimiento, el arte, es lo que te toca, es lo que te hace llorar, es lo que te salva, es individual, es propio. La gente está como que el arte es mazo profundo y que no todos lo pueden entender. No, porque a veces a lo mejor escuchas una canción de, de eso, de Justin Bieber, y te toca muy profundo. Y ese sentimiento es arte. Para ti es arte. ¿Se merece eso, ser juzgado? ¿Tener radicalismos que hacen daño, que rozan la falta de respeto a veces en estos debates? Porque ¿quién diría que este debate aparentemente tan intelectual entre clasicismo y vanguardia se filtrase y hiciera tanto daño a la sociedad de a pie que no está tan relacionada con la academia? ¿Es necesario? ¿Son necesarias estas verdades absolutas? En cuestión, o sea, académicos, deja de pelearos. ¿Estáis disfrazando el defender a élites capitalistas como un debate cultural? ¿El valor del clasicismo-realismo surgió de la precisión al capturar la realidad cuando no existía la fotografía, el valor de que no todos pueden hacerlo porque necesitas años y años de preparación y estudio. Y, sorpresa, es un buen entretenimiento actualmente y sigue teniendo muchísimo mérito, pero... Uh, quiero decir, tú sabes, tenemos un sustituyente que, sabes, en cuestión de función realmente no es tan productivo como... Bueno, ya pillas lo que estoy diciendo, o sea... Y vanguardias, vanguardias, mis amores, fuisteis importantes cuando desafiasteis la realidad Rompisteis lo establecido Dibujasteis caniches moviéndose muy rápido Cuadros y, ¿sabes? y, y cosas bonitas cosas boni Ay, La vanguardia tiene cosas preciosas la vanguardia Debería hacer un buen vídeo sobre la vanguardia Pero ya no hay nada más que romper Fuisteis provocadoras en una época En la que el ambiente estaba cerrado de mente Pero ya habéis hecho vuestro trabajo Dejad de hacer círculos O sea, podéis descansar Podéis jubilaros, de verdad Ambos, ambos movimientos, por favor Dejad un poco de espacio a la accesibilidad A los nuevos formatos a las cosas que impactan a la gente del presente, a los jóvenes del presente. Llego a la universidad y me dicen Eres demasiado joven como para entrar en este debate. Solo tienes 18 años, no has vivido la vida, no sabes suficiente. Y yo digo, pues quizá tienes razón y tú sabes demasiado. Quizá sabes tanto, tanto, tanto, y tu conocimiento es tan profundo Quedas por hecho que no hay nada que no sepas. Yo soy bicho. Y a ti te toca decidir. Me seguirás la pista. Hey, hey. Hey, no te he dicho que te vayas todavía. O sea, te he dado derecho. No. Todo este rant que he dado sobre la inaccesibilidad. ¿Sabes lo que se podía hacer un poquito más accesible? Mis vídeos de, hey, de YouTube. por favor, comparte mis vídeos de YouTube. Por favor. por favor. Comparte, hazlo por mí. Te quiero.